Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo. Senador Demócrata critica la militarización de la frontera por parte de Biden. Así es amigos, el senador Bob Menéndez, Tian J., criticó el martes el plan del presidente Biden de enviar 1,500 soldados estadounidenses en servicio activo a la frontera sur, calificándolo de inaceptable. Estaba reaccionando al secretario de prensa del Pentágono Brick. El general Parrado, quien confirmó el martes que la administración Biden desplegará una variedad de personal del ejército para ayudar con funciones administrativas y de transporte en la frontera entre Estados Unidos y México en previsión de un aumento de la inmigración ilegal una vez que finalice el título 42 el 11 de mayo. El Pentágono dijo que el Departamento de Seguridad Nacional solicitó a las tropas que no participarán en la aplicación de la ley. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que este despliegue de 90 días no es incompatible con el apoyo a la frontera que se remonta a la administración de George W. Bush. Aún así, Menéndez denunció la militarización de la frontera en un comunicado. La militarización de la frontera por parte de la administración Biden es inaceptable. Ya existe una crisis humanitaria en el hemisferio occidental, y el despliegue de personal militar solo indica que los migrantes son una amenaza que requiere que las tropas de nuestra nación la contengan. Nada podría estar más lejos de la verdad, dijo Menéndez. Como recordamos compañeros, decenas de miles de migrantes sudamericanos y centroamericanos que buscan ingresar a Estados Unidos han sido detenidos por el Título 42, una orden de salud pública de la era Trump que permitió al gobierno acelerar las deportaciones debido a la emergencia sanitaria. Biden había prometido revertir la política, pero los funcionarios de inmigración advirtieron que hacerlo incentivaría a más inmigrantes a presentarse en la frontera. Muchos de estos inmigrantes se quedan en los Estados Unidos una vez que llegan. Las estadísticas de CBP muestran que solo alrededor del 46% de los encuentros con migrantes en la frontera resultaron en una expulsión del título 42. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, testificó ante los legisladores del Senado el mes pasado que de los casi 1,3 millones de migrantes en el año fiscal 2022 que fueron procesados a través del título 8, Solo unos 360.000 fueron deportados. La Casa Blanca dijo el martes que las tropas en la frontera no serían necesarias si el Congreso actuara. Como saben, el primer día de entrar a la Casa Blanca de su administración, el presidente presentó una legislación de inmigración integral y para que pudiéramos tener recursos y poder ayudar a los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza para hacer su trabajo, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kerin Jean-Pierre. Entonces, si el Congreso actuara una y otra vez, hiciera su trabajo y nos encontrara a mitad de camino y hiciera esto de manera bipartidista, no tendríamos que hacer esto. Y si amigo, sin embargo, Menéndez respondió que la administración de Biden está ignorando las sugerencias del Congreso. La administración ha tenido más de dos años para planificar el fin eventual de esta política de la era Trump de una manera que no comprometa nuestros valores como país. Les he ofrecido un plan estratégico e integral que han ignorado en gran medida. Ganar puntos políticos o intimidar a los migrantes mediante el envío de militares a la frontera responde a las actitudes negativas del Partido Republicano contra nuestro sistema de asilo, dijo Menéndez. Y dime, ¿tú qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para que estés al día con lo último en noticias.